¿Verdad? Okay.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 Su nuevo traje es un Mark VI. Ha llegado esta mañana de Sonda. Tómeselo con calma hasta que se acostumbre a las mejoras. Bueno, probemos primero la puntería. Mire la luz de arriba, por favor. Bien. Ahora mire la luz de abajo. Muy bien. Vuelva a mirar la luz de arriba. Eso es. Ahora la de abajo. Muy bien. Todo verificado. Un momento. Voy a desactivar los inhibidores. Muévase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. Preste atención porque solo lo voy a hacer una vez! En este puesto probaremos la recarga de los escudos de energía. ¡Adelante! ¡Le enseñaré! Jefe, póngase en el cuadrado rojo y empezaremos. ¿Me está escuchando? Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes, muy eficaces. ¡Mucho mejor que la tecnología del Covenant que usamos en el Mark V! ¡Premio! ¡Como ve, se recargan mucho más rápido! Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que se recarguen por completo. Eso, o puede esconderse detrás de mí. ¿Ha terminado ya con mi chico? No le veo las rueditas para principiantes. Su coraza funciona bien, Johnson. Así que cierre el pico. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita. Bueno, Johnson, ¿cuándo me va a contar cómo se las arregló para volver a casa en una pieza? Lo siento, es secreto. Ja, ¡Vaya! Bueno, puede olvidarse de los ajustes en la mira de helados. Bueno, hoy está de un humor especialmente bueno. Puede que Lord Hook se olvidara de invitarlo. Ah, hace años que no la veía. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón Mac puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Con el fuego coordinado de la Athens y la Malta, Nada podrá atravesar este grupo de combate en una pieza. Han estado llegando naves toda la mañana. Nadie dice gran cosa, pero seguro que se prepara algo gordo. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, gente que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. iba toda una multitud si vinieron a oírme suplicar van a quedar decepcionados está seguro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 Atención, todos a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Dejen puertas de presión. Abran compartimentos de armas Cuidado con el fuego cruzado, van en formación estándar Los bastardetes canijos delante, los gandulones detrás Buena suerte Cairo Campo de fuego sobre ese parapeto En cuanto se abre esa puerta, sobre ellos Paliza. Equipo de respuesta rápida, puesto de seguridad 13. Vaya puertas de presión. Estúpido fregón. con el jefe! ¡Aquí estamos. ¡Vamos a el ¿Qué pasa, perrito? ¿Tienes miedo? Puesto uh -huh. de seguridad 4, bajo ataque. contra ellos! Tenemos una botella en la plataforma Ray ¿no? ¿No? ¿No de la ¡Oh! fuego, ¡Pegate! ¡Pegate! ¡Pegate! ¡Pegate! La malta ha repelido ya su abordaje Se prepara para un impacto. ¡Sigan moviéndose! Esto no es seguro. Estúpido rejaco. Ya están bastante enfadados. ¡Sí! ¡Una torreta! ¡No, pues! ¡Vamos, compa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada! el y odioso Timón! ¡Oh, oh! ¡Se marchan de la Athens Entonces seguro que han traído una aquí. Jefe, encuéntrela. Enemigo. Personal no combatiente a zonas de presión. En el ámbito atenta, otro camino. No se preocupe, señor. Estamos en ello. Gracias, jefe. Le debo una pelotón de fuego a la terminal 2. ¿Ah? Peligro. ¡Ah! Jefe, vaya por la bomba. Deprisa. cortada. Tenga prioridad de blancos y abre fuego a discreción. Primera línea conmigo, contra esos cruceros. Acaben con ellos uno a uno. Segunda línea, mantengan ocupados a esos transportes. Registrando todas las naves hostiles en zona de fuego. Este crucero y dos transportes de salto. Transporte. ¡Abre fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! que me ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Todo el gusto a las zonas de presión. Todo el personal, no con paciente presente, para el servicio de evacuación. Todo el mundo. a los puestos. La bomba! Los transportes están logrando pasar, señor. Va directos por la Cairo. Cortada.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 ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré ser un ladrillo o lo bien jefe entre prepárese seguiremos el combate en la superficie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 Jefe, tenemos un trabajo que hacer. Vamos, Marines, atentos. Despejen el lugar del impacto. Vamos, vamos. Jefe, compruebe sus datos. ¡No me mire a mí! ¡Míralos a ellos! ¡Estoy macizo! Tadari. ¡Baña Fullo! ¡Baña ¡No sé usted pero yo estoy fui bien, bien macizo y pequeño. y España, puyo, mueve. Táctico. le uh, importa apuntar es otra parte jefe se están desinflando.